final del juego está a comenzar quinta noche nos la vamos a pasar a la primera nos vamos a pasar el juego a la primera no que okay, ya sé que todo, que están todos porque viendo tú que se ha gentido ¡Oh! ¡Oh! hola hola hola el vaso ha muerto ya se ha movido tan rápido tío pero que se ha pasado un segundo, tío. No ha nada. Y ya se están moviendo. Son las 12. Y ya se.. Eso va a ser complicado. No puedo ver con la visión nocturna. Los demás sí. Pero Díaz eh, es el único que no puedo ver. Porque no tiene la... sus ojos brillantes. Los tiene como negros. ¿Lo ves? ¿Lo veis? Los demás, como que lo tiene blanco y luminosos. ¡Ay! ¿Lo ves? Ahí se ven. Pero los de Pero oh, Gandhi. No se ve. Cuando sale la puerta. Así que si sí están muy atentos de él. ¡Oh! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra! Ya vas ya? ha ido, ha ido va a aparecer la página de la 10 que o sea, sí, es oh, no, me... tenía imaginaciones de que había parecido como una cosa pues sería real y sería un estrés, no sé ahí está por pues, ¿sí, cierto hay otro juego que es que Es que este pero es el 1 pero lo que pasa es que no es de master este es el de master el otro es que es el mismo pero es que tiene menos gráfico y está mal más mal hecho pero ese es mejor, como una nueva que creo y que era mejor, que era, se llamaba el remaster este. Final Candies, uno Remastered Final Candice ¡Oh, 1 Remastered. ¡Esta, esta, esta! Y Blanc, De, debería vigilar mucho Blanc también. Se ha ido ya, se ha ido ya, se ha ido ya. ¡Oh! Ay, necesito. Ya se movido su primer movimiento de los Candy. ¡Ay, Penguin, Penguin, aunque es muy pequeño para derrotarme, aunque yo no sé, yo es muy pequeño Es más pequeño que yo ellos. No sé si me va a atacar Pero igualmente todos se atacan Tiene que ser Se ha ido, se ha ido, se ha ido Y este también se ha ido Muy bien, muy bien hecho los dos Y, esta, y ya, ya se ha hecho su primer movimiento Cuando suba una raya es que... Ya se ha ido, seguro Es que es segurísimo, siempre cuando pasa una raya en la puerta gasta eh, más batería, pero... Es, es, que, es como que siempre en ese momento se va Vale, vale, vale, vale, vale, vale, no es tan difícil, ¡no es tan difícil! ¡Ah, sí que es difícil! Bueno, en no. ¡Ey, tú quédate en tu sitio, no te vayas! candy quédate en tu sitio! O si no estás castigado sin intentar rematarme. Deberías cerrar, ¿no? En un miedo, y voy a cerrar. Me da igual, me da igual quién esté. Mira, chestes, justo. Él se va, pero. No sé, pero debería de cerrar, de abrirlo, ¿no? Ah, pues no. No debería de abrirlo. Me dejé la, la puerta abierta, es verdad ¿Escuchamos algo ahí? Sí, escucha Es Mejor que cierre No me queda otra Cierro, me da igual, es que tengo miedo de que si Blanc me va a aparecer. Ay, ya pasaron una variable. Barbarie... ¡Ah! Cierra, cierra, cierra. Uh casi muero. Ya seguro que se habrá ido y aparece otro que aguas fiestas. Eso Bien, lo. bien. Con dos días. No, mejor no. Adiós, empezar a mover. Adiós. Oficina. Me voy a pasar. En fuego. En tres. y no era tan difícil yo me pedí la rama que iba a ser imposible pero no el final igualmente iba a ser súper fácil esta vez no sale comida sale el récord cagando récord o sea eso candy es blanco y blanco y ese es el papel ahí es me marioneta. a ver si el nombre a mistake my mistake a problem. Your problem. Is it? Ah, se desactiva la cámara. Y aquí termina el juego. No, no, no, no Esta noche es, es imposible Es imposible Me he pasado noche 1 a 5 ¿Cómo que es esta? Eh. ¿Cómo que es esta noche, tío? Pero... Entonces no se acaba el juego No se acaba el juego todavía, chicos You have one new message, uh, yeah. Hey, you're still here? Oh, sorry. I thought you wanted to transfer out of the night shift. Although, your shift isn't even tonight. Frank's supposed to be here. What do you do with Frank? Where is he? Oh, well, I guess someone has to watch over the place tonight. So just, just, just stay put. And um, keep watching the place and don't break anything. No me dije que hay otro nuevo. No me dije que hay otro nuevo, tío. Ha ido ya? tío blanco es rápido. ¡Oh, justo! Oh, Candy, oh, Candy. Si hubiera abierto un poco más antes, hubiera perdido. Tío, tío. Creo que hay uno nuevo. ¿Qué es eso? ¡Es una rata! ¡Es una rata! Y aparece en, ese, en esa puerta, tío. Una rata, tío. Me dice bueno, no aparece como en la puerta. Pero es que aparece en la cámara. Pero sigue siendo fácil esto. Katamon Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Abre, abre cierra. Bueno, ya está acelerada ya, sí, vale me he dejado la puerta abierta, qué asco, hijo ¡Oh! de esta, es un asco, un asco, güey, esto es más complicado que, mía. Es que no sé qué, no sé cuánto, porque no entiendo nada, ahora es más difícil, ahora es mucho más difícil Pensándome que me ha acabado el juego. ¡Oh! A ver, a lo Ajá, lo sabía, sabía que había alguno. Déjame solo. Es el truco. Tengo que revisar siempre al 04, al 06 y al 04. ¡Ay no! Al 04 ya lo he dicho. 04, 06, 11. 04, 06 y 11. ¡Ah! ¡Ay otro, hay otro! Creo que la rata está a punto de entrar aquí. ¡No sabía! No sabía, no sabía, ¡Ah, corre Es como Candy Se va a los dos lados, tío Creo que ese es un no, ese, ese tío Es ese muy torpe es Es nuevo ¿Se ha, ¿Se ha ido? Se ha ido Creo que se ha ido ya Pero ha perdido este he ahora Ah, va la fiesta Esa. ¿No? Bueno. Pues ahora sí. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Nadie está aquí vivo. Casi no muero. se va a tomar por saco nos deja aquí solo con blanque y al candy ostras ah ok la hay que trao es de engañarnos para hacer que así desactive la trampa que es esa sonrisa de ahí quiere que es candy si sí, es candy eh porque porque me pagan 20 euros entiendo, me pagan 20 euros y encima llevo aquí súper difícil De verdad, le voy, a... le voy a... pegar Bueno, vamos a ver todos los extras, ¿ok? A ver, aquí está... A ver, aquí están los animatrónicos Vale, Candy el Rat, el, el, Candy de Cat, Cindy y el Hat Siesta de Chimpancé Penguin, Frank, y Rat Ah, se llama Rat, la rata yo, que pues será el anillo. Le voy a sume sumear. <risa> hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Eh, eh, eh. Debería de quitarlo ya, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es... ¡Oh, <risa> Uf. ¿Cómo apareció cero? ¿Pero qué es eso, tío? Todo está en cero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es esto? ¿Ready? Pero creo que está en se. Otra noche, no me doy cuenta. Me pedía que ponga todo cero, ¿no? Eran todos, sí. Ay, no hay ¡Eh, dónde está Blanc! ¿Y qué es eso? No esperaba, güey pues. Es que no me lo esperaba ¿Qué? ¿Otra? Pero esto... Yo ya me he pasado esto, tío No puedes ser ¿Y qué es esto? Cámara ¿Qué es este? ¡Ese es nuestro Gandhi! Es, este, este no existe ¿Dónde se ha ido? ¡Oh, uh, está aquí! ¡No puedo ver así! Y si es no me gasta batería Ah, oh, vale, y así tengo que esquivarlo. Y es el único que está aquí. Vale, es fácil, es muy fácil. No, no es nada fácil. ¡Ah! Oh, qué va! Aparece eh, o a visión nocturna o a visión normal. O sea, visión nocturna o, vi, o no a visión nocturna. O sea, es eh, eh, que no se vea nada. O aparece de ese modo... Eh, ¿No? ¿Sabes en el calendario? No. Ya mirar primero. Aquí soy, y el modo aquí de. de, de, de... Bueno, no está sé en ningún modo para el... Creo que después va a tocar ese. Tengo que sobrevivir a todo el rato haciendo lo mismo, ¿vale? No, eh, no me importa ahora las cámaras para verlos. Porque tengo que cerrarle, pero me ha gastado 3 de batería. 4 no, o 3 de, de batería, eso es mucho, tío. Aquí está la 8. Bien, eh. eh. Sí, la visión no pues, nada ha sido. Es fácil, es fácil, no es tan difícil. Aquí son, la, eh, la, con la visión nocturna es la gama de 10 O sea, la de parte de servicio Pero ¿qué es esa, se llama así Porque es hay... Está movido Es que está aquí. ¡Ah! ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo pillo! ¡Tío, me gasta mucha batería! ¡Vienes está aquí! Sí, de la me una turma. Por las dos, las dos, tío, por favor. 63%. ¡Oh, no! ¡Las tenéis, las tenéis! Tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo, sí o sí. Batería. así así Necesito la batería por favor No sobrevivir es que lo malo es que tengo que pillar toda las cámara en visión no tú no en visión no por ciento, me está gastando mucho ahora aparecer en la puerta se lo voy a ver con no tira no me lo puedo creer existe O sea, ciertamente no existe Ya está, he perdido He perdido Es que he perdido Esto. Vamos a intentar conseguirlo, ¿vale? A ver si podemos conseguir a, ese, a esa cosa A ver si lo conseguimos Bueno, pero es que os haya gustado a like y ahora y en el siguiente video haremos la bueno, la sea no hay que Adiós